Esto, ¿cuánto el Hola. cuarto? Buenas. Sara, Sara Carbonero. Oh. Eso sí, vamos a ponerla la... ¿Y? Vamos a buscar más chorizos por la calle. Vale, buenos días, soy yo de de Dirección y vamos a grabar dos locuciones. Acompáñadme. Nos vamos condicionando un poco. ¿Qué tal eso? grabar no? <risa> <risa> una frutilla <frontería>, tío. <risa> que se sobre la copetría. Bueno, ¿qué más está? Aquí estamos enfrentan a la selección alemana con la española. A ver si esta vez conseguimos ganar algo. Sara? Hola, buenas tardes. Aquí estamos viendo cómo salen el combinado alemán y el combinado español. Madre qué maromos. Ahora empezaremos a escuchar los respectivos himnos nacionales de ambos países. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Ta, ta, ta, ta, ta. No tiene letra, Sara. ¿Cómo puede ser? Muller. A ver qué arma Muller. Nah, nah, nah. Esto es cuidado. No pasa nada. No tenemos problema. Cuidado, Gómez, Gómez, Gómez. ¡Fuera! ¡Uf! No. No. A ver si nos robo el wifi a algún vecino. ¿Eh? Es para robarlo. ¿Eh? ¿Qué si tienes para robarlo? Me lo voy a tener que robar a mí mismo. Uno de los primeros problemas. del corto es que no tenemos el guión. <ríe> Producción. Ah, que soy yo. <ríe> no la vemos. Aquí, aprendiendo guión. Hasta que no cambies. No nos pasará ciencia ficción. ¡Ay! ¡Ay! A ver. ¿Qué pasa por ser el Barça? Pues antes no lo tenías, la tenías, no, Ya. No, no, igual claro. si. Es entrenamiento común, ¿no? No solo David y Fernando, ¿no? Eso, es... eh... Bueno, sus primeras impresiones de cómo va el rodaje. Va bien, de momento va muy bien. Ahora tenemos un pequeño problema que está solucionando, pero... Es mi ayudante de dirección, pero no hay nada más ya que solucionar. Está ahí y... Vamos dentro de los, de los planos y de los. Vamos dentro del, dentro del tiempo. periodo previsto. ¿verdad? Sí, vamos en el tiempo. Grabamos esta secuencia y vamos todos para casa ya tranquilamente. Y ya mañana será otro día de rodaje interesante. Eh, tenemos entendido que ya hay varias productoras eh, importantes eh, interesadas en comprar los derechos. Eso son buras todos. O... Bulas, bulas papales o, o, <risa> o, o bulos? ahora ¿eh? que se usted. <risa> bueno, ya a estas horas ya hablamos hasta más. Usted me comprenderá. Comprenda porque yo hace unas horas también hablaba de eh. de Pues simplemente. simplemente no. sí. Aquí tenemos al Estoy. que se nos va. Pero... Siempre sí, cartulina. Ya aprovechamos para el día De la manija. ¿Qué pasa ahí? Cago, ¿eh? ¡A ver, ya está, eso! Y es para hoy, ¿eh? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo van a prohibir el fútbol? ¡Es imposible! Tranquilo, David. No es para tanto. ¿Pero cómo va a ser para tanto? Claro. No te das cuenta que todo esto ocurre porque no saben ya ni lo que hacer. Y mientras prohíben el fútbol, la gente se olvida de lo que realmente importa. Vamos, que están desviando la atención. ¿Pero qué dices? Abre los ojos, David. Llevamos años encerrados en nosotros mismos, viviendo solo por y para el fútbol. Y tenemos que darnos cuenta que la situación está muy mal. Pero algo habrá que hacer para que nos devuelvan el fútbol, ¿no crees? Sí, pero no solo para que nos devuelvan el fútbol, sino para que nos devuelvan todos los derechos que nos han ido quitando. Tienes razón, Fer. Y esto ha sido para desviar la atención. Hay que salir a las calles. Hay que empezar a hacer algo y hay que empezar a hacerlo ya. Acabamos de ver la noticia, ¿no? Pues hay que organizarlo ya. Tienen que escucharnos. ¿Corte? Muy buena esta, yo creo pero su con para que tres barcos y le saquen la carga que con la tarjeta así. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Eh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tal no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tal Vale, mierda Vale, yo no sé si estoy grabando bien con esta, ¿eh? pero bueno, igual estoy te estoy borrando la porno o algo de eso, pero. <risa> vale, venga, vamos Uf, ¿Qué, se qué nivel tal, no. chaval? Yo no sé, yo no sé lo que te estoy grabando aquí ¡Qué pasa? Bueno, tú tira adelante. Igual no estoy ni grabando, bro. ahora ya pa'lante ¡Grabando por encima! ¡Ahora sí! Bro. sí! ¡Grabando por encima! ¿Cuál es? ¡Sí! ¿Cómo lo veis? Bien, bien <risa> Bueno, ahora más está el invento El invento a ver, como somos unos chavales muy ecológicos, estamos usando una Interfactas KNUS 800 con pilas. Y el ordenador con su batería. Y de momento, funciona. Le cortamos la cabeza. Sí, sí, sí, sí. Venga, se Pasa que todo que croqueta, croqueta. Arriba. Es que si yo la corto la cabeza. la mano. ¿Ella <risa> ¿No viene otra vez? Mmm, interesante. Echa un boivo ahí a ver. Cuéntame algo, José, desde este eh, el último día cigarro. de rodaje. Voy a hacer un cigarro que voy muy cansado. Ah. Pues muy bien. <risa> bueno, Tenemos aquí una nueva extra. Un nuevo fichaje. Sí, un nuevo fichaje. Muy tímida en general. En general. En general, sí. muy tímida. Bastante. Coméntame algo, Vicente, anda. De este último día. Que si quieres te grabo yo a ti. no sabes. <ríe>